Sebastián y Cecilia caminan por el centro comercial. Llevan bolsas de compras. Ellos salen del centro comercial. Ella es atacada por Kevin, quien le arroja una sustancia en el rostro. Eres una cualquiera. Me has dejado por este simple tipo. Kevin sale corriendo. Cecilia grita y Sebastián pide ayuda. Finalmente, suben a un auto y llegan a la clínica. El médico revisó a Cecilia y les dijo a los dos que ella había perdido la visión y no hay forma de recuperarla, después de un momento de pensar le dijo que hay una opción, a él le dijeron que hay una bruja a las afueras de la ciudad que ha curado este tipo de cosas, si quieres que Cecilia recupere su vista, el agresor debe morir en el lago del bosque, debes recoger un poco de agua en esta vasija después de que se ahogue y me la traes. Sebastián y Cecilia piensan si pueden hacer lo que la bruja pide. Finalmente se deciden y Cecilia le dice en dónde puede encontrar a Kevin. Sebastián lo busca en su apartamento, lo amenaza con un destornillador, le amarra las manos y lo lleva en su auto al centro del bosque. Tú le quitaste la vista a mi novia, así que aquí pagarás el precio por eso. Sebastián arrastra a Kevin hasta el lago. Con mucho esfuerzo lo hunde en el agua hasta que éste deja de moverse. Sebastián saca la vasija y recoge el agua. —¡Aquí está el agua que me pidió! La bruja riega el agua en el rostro de Cecilia. —¡Puedo ver! ¡Veo todo muy claro!